Muy buenos días, tardes o noches, hoy estamos en un nuevo video para el canal En la segunda parte de este videojuego llamado Monjus Que este se va a convertir en una miniserie pequeñísima. Espera, espera, espera, se me acaba el suscríbete al anterior video Mucho mejor Ahora vamos a ver si hay alguna partida Pública que en esta vez va a ser en otro mapa, no en del avión Porque en el avión me acostumbré ¡Por el demonio lo que faltaba! Me cambié de server, no tampoco, no creo, no tampoco, <risa> ahora sí, nada, todo estás desconectado, otra vez tengo que esperar a esto, mientras no. entran, me voy a jugar otro juego, <risa> en uno random, soy rosa no, no, no soy rosa, no, no puede ser, soy rosa. Bueno, vamos a ver si puedo al menos hacer las misiones, ¿no? A ver, ya rejunté la luz. La pinche luz. ¿Dónde se fue la luz? Tengo miedo, tengo miedo. Bueno, la luz volvió. Eso es bueno. La luz volvió. Algo bueno que me ha pasado. ¿Y esto para qué sirve? Quiero ver para qué sirve esto. Mm, el ver... <ríe> oye, oye. El impostor. El impostor, el impostor, el impostor. Corre, corre, corre chula, tiene un hijo. A ver. Vámonos por acá. Y ahora me salgo. A ver, vamos a ver qué es esto. Energía, para acá. Ya, taca, taca y me voy por acá. Y acá no tengo nada que hacer, así que me regreso. Me voy a regresar. Pero qué, mataron a uno. No manches. Mataron a Bolido, este es el azul y ya se va. Yo creo... ¿Qué es el impostor? Es el morado. Voy a decir pruebas para ver qué dice. Privas, Está bien así. <ríe> mm, no sé cuál es. Yo le voy a poner aquí porque no, no me interesa, la verdad. Ven conmigo para que vean que soy inocente. Pues si ya te llamas inocente... Si te llamas inocente es porque eres inocente. Ladón ver <ríe> un impostor. Bueno, voy a ir con el inocente para que veamos si es inocente. Ah, espera, espera, espera. Primero me voy a tomar una agüita. A ver, C, S. No, a ver, a ver, a ver, a ver. C4, S4. Ahí está. Dame mi latita. ¿Ahora qué? R en B3. Gracias Ahora me voy de aquí Y voy a, a la tarea de acá De todos modos va a ser rápido Nos vamos a morir todos A ver Aquí cae, hmm. tarjeta 44, 22, 8 ah, De verdad Iba a terminar la pichetaria Y me aparece el Facundo Ahora que van a decir Ah me están acusando por algo que yo no hizo. No, ya valí. No, bueno. Yo, la verdad, valí. Voy a morir. No manches. Me quitaron a mí. No manches. manches, no manches. manches. <risa> Hijos... Le... Porque son así. No manches, de verdad. <risa> Bueno, me voy a ir a otro server Me voy a este <risa> No Ya me uní Y no me gusta este color En Rosita, siempre quiero ser en Rosita Papú, para romper estereotipos A ver Vamos a ver qué me toca Tripulante otra vez Por un demonio No me toca impostor como la otra partida Me voy a ir hasta allá y si se preguntan dónde es hasta allá, es en una esquina del mapa donde nadie va a ir y me voy a esconder. Mira, alguien tiene un hijo. <ríe> Nada, no es cierto. Mira, que hay aquí? A ver. Agüita. Es para checar la agüita. Termina en uno. Uno. Gracias, ya. Ahora, ¿para dónde me voy? Hasta la admini... ¡De verdad! Yo me quería ir a la administración y matan a uno. Es que verdad. A ver, no voy a pronunciar eso. Esa es la azul. Mire, escapar al azul. ¿Qué pasó? Ok, yo le voy a votar. Ustedes no van a ver nada. Más con un corte. Parece que el que presuntamente era impostor se desunió. Voy a importar skip. Y así nadie fue eyectado Bueno, yo voy a seguir con lo que estaba: ir a la administración y hacer mis tareas. Que no quiero perder. A ver, en administración Yo voy a hacer la de esta que la otra vez Otra vez me chingaron la tarea A ver, vamos a ver, 36 Ahí está la tarea aquí, que hay por aquí? Esto, vamos a ver, escudos La verdad, oye, oye Espera, espera, ¿cómo que fusión del reactor? No manches, vamos a perder por Por la fusión del reactor, no, no quiero morir Por eso, no quiero morir así No quiero morir así, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Que si no, me muero, me muero, me muero, me muero Vamos, vamos, vamos, antes de que el reactor explote, antes de que el reactor explote. ¡Vamos! Ah. ¡Oh, por poco! Ah, aquí tenía una tarea! A ver, por acá. Y ahora me voy para acá. ¡Ah, chale! Ahora me tengo que ir por acá. Ustedes no lo van a ver porque ¿quién le gusta ver el recorrido, no? A menos de que me maten. Bueno, ya estoy a la mitad del pasillo... Y a ver qué pasa. Alguien se desunió. Hijo? A ver. Voy a aceptar esto. Y ahora me voy a ir a esconder. A la faca. A ver. Vamos a ver. Yo me voy a esconder en el escondite. Así nadie me va a ver. Aquí. Porque la libra, atrás de la librería no se ve nada. Me pongo aquí y soy invisible. Ahora esperar. Eh, no creo que sea buena idea la verdad. Y si me pongo aquí. Uh, aquí sería un buen lugar, nah, no es cierto Deberían a, a la primera Si me voy por acá, por acá Ay, que lag, que lag, que lag ah. <ríe> A ver Si sacan a uno, perdemos Si sacan a uno, perdemos Voy a enviarlo <ríe> Tenía que decir <ríe> Rando Perdió Aquí está <ríe> Ya, ahí está ya, ya me voy A ver, ¿a quién votaremos? A ver Vamos a ver Skip Sí, skip ¿Qué importa, la verdad? Sí, me llamo Copeviru ¿y qué? A ver Vamos a ver nada. ¡Hijos de eso! ¿Por qué me votan dos, de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren matar? Díganme yo me voy con todos, no me importa, yo me voy con ellos. Por. Uy. Oxígeno agotado. Mmm. Mmm. 74, 89. Ok, voy a bajarle un poco para que ustedes no se quiebren los oídos. Bueno, mucho mejor, la verdad. <ríe> Le bajé demasiado. <ríe> a ver. Que vamos a perder. Vamos a perder. ¡Ah! Ita... No es Itachi papu, nadie Todos te vieron Todos te vieron No manches, lo solo vimos Lo solo vimos, no manches Me acusan Es que y el cuerpo estaba parado, no puede ser Y así es como gano Ahora me voy a otra partida, adiós. <risa> ya me voy una partida, papu. No manches, aquí somos flash no más. Ma... Ñon... La verdad no me importa. Y el nombre me cambió, no manches. A ver qué me pasa. Esto por qué tiene iba en la cabeza. No sé, cosa de la vida que nunca vamos a entender tripulante de nuevo vamos a ver qué tengo con el ser tribulante? tripulante como cuatro veces seguidas me ha tocado al menos soy como Flash y no cómo llegó tan cómo llegó tan rápido tengo sospechas tengo sospechas tengo sospechas ya me empezaron las sospechas no me vayan a matar tan rápido esta va a ser una partida rápida porque somos rápidos a ver oye déjame entrar Déjame entrar Me voy hmm. ¿Ahora qué? Lo vio Y se fue A ver, otra vez digo lo mismo Y creo que me van a votar a mí Me van a Ah, no, uno sí dijo hola, eso es raro Eso es muy raro Demasiado raro para mí A ver, bueno yo voy a votar. Nada, la verdad. A nadie votaron, eso es bueno. Bueno, yo voy a ir como flash y me voy al comino. A ver, vamos por acá. A ver, tarjetita 14. 30 y 75. Ahora vamos para acá. Y este tenía cara de. No, como que digamos no me agrada mucho que están atrás de mí. Haciendo lo mismo que yo, la verdad no me gusta. Destruir asteroides. ¿Y dónde destruyo? Ah, en el satélite. ¡No! ¡Traidores! El que dijo hola era un traidor, me traicionaste. Bueno, a ver si en la siguiente partida me toca, impostor. Bueno, otra vez en rosado. Tenemos velocidad 1.5, es bueno. XD no lo sé. Voy a ponerle hola youtube A ver qué me toca. Tripulante otra vez. Es que te, tengo que ver con el tripulante otra vez. Yo quiero ser impostor, quiero ser impostor. Bueno, me terminé una, creando una partida porque quiero ser impostor. Ah, Qué raro, ahora soy negro. Se unió a alguien que no sabe su nombre y se desunió. Ah, aquí se unió uno. Bueno, ya al fin alguien se unió. A ver, aumenta, vámonos a empezar a ver a ver qué pasa. Voy a poner un poquito más de velocidad. Ahí está. Ahora vámonos. Impostor, al fin, al fin. Esta va a ser mi última partida. Voy a matar a todos. Voy a matar a todos y cada uno de ustedes. Los voy a matar poco a poco Y no van a saber quién es voy a, ¿Mato uno primero o a quién mato primero? ¡Vámonos! ¡A la faca! ¡No! ¿Me habrá visto? ¿Me, me habría visto? ¿Me habrá visto? ¿Me habrá visto? ¿Me habrá visto? No me digas que me vio No me digas que me vio el... el <risa> el 1, no me digas que me vio El 1. no me digas que me vio Por favor Ya, mira, ya, ya me descubrieron Ya me descubrieron No manches, de verdad Primera vez que me toca un pinche impostor Y me Descubra la primera No puede ser No puede ser Adiós, que le vaya bien Adiós, que le vaya bien Bueno, me desuní porque ya me iban a funar bueno, a esperar un buen rato, mientras voy a quitar la velocidad alta Y me voy a quedar aquí sentadito sin hacer nada Al fin alguien se unió ah, Me tocó ser impostor papus, soy impostor, pero no en línea Me voy A la caca yo me voy a morir con todos Tú mueres primero Bueno, acabo de crear mi partida Y ya se unió a un bien harto, a ver la verdad no me importa. A ver, impostor, impostor, impostor, impostor, impostor, impostor. Quiero ser impostor otra vez. Otra vez a esperar porque yo quiero ser impostor, no por la Pero vamos a ver, ya ¿Qué hay que iniciar, ya hay que iniciar. Vamos a ver qué pasa aquí. Ojalá ya me toque un impostor otra vez. Ya estoy en otra partida. Go, <risa> ya, por favor, impostor. Yo solamente quiero ser impostor una sola vez. Por favor, impostor. ¿Por qué? ¿Por qué nada más ir tripulante? Yo nada más voy a enseñar las discusiones. A ver quién funa, Funado. Kake que era un impostor. Yay. Y me mataron. Me Uní otra partida, empezamos Y vamos a ver otra vez Que me va a tocar tripulante Que esto es una pinche maldición Otra vez, otra vez Y me mataron Otra vez Me uní a otra Me va a tocar tripulante otra vez No sé por qué Tripulante, otra vez Y me funaron Ah, me uní a otra partida... Y me uní a otra porque la otra tardaba mucho en iniciar. Ahora soy negro, ojalá que esto me traiga suerte. Ahora vamos a ver si me toca impostor. ¡Tripulante! ¡Lo sabía! Y me, ane y me uní a otra porque en la anterior me fundaron. Y otra vez me va a tocar un pinche tripulante. ¡Otra vez! Y otra vez me morí la anterior. Y les apuesto que me va a tocar otra vez, tripulante. No <risa> sabía, no manches, qué injusto. Y pues nervioso, tristemente. Aunque no pude estar como impostor, tal vez en el siguiente video si sí me toque impostor. Pero bueno, adiós. 6 likes, 18 visualizaciones para el siguiente video. Y adiós.